Camino cuesta abajo me lleva a la City Me gusta ir bajando viendo los graffiti El dinero lo vuelve todo más difícil La tierra más agradecida y mucho más fértil Camino cuesta abajo me lleva a la City Me gusta ir bajando viendo los graffiti El dinero lo vuelve todo más difícil la tierra más agradecida, y mucho más fértil. ¿Qué quieres sentir? La vida es sin fin. Vas corriendo hacia adelante sin saber a dónde ir. Tu mundo se corrompe, ha perdido su elixir, Ahora todos tienen miedo, solo quieren existir. Camino cuesta abajo me lleva a la City. Me gusta ir bajando.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 Cuida a tu entorno, plátano es, ese es el oro que te da de comer. Cuida a tu hermano, sus mataréis, el tiempo se pide, no piensa volver, ves preparándote. Si no lo intenta vas a perder, güey, entérate, el dinero que tengas no va a valer. Y si lo que tengas rodeándote, vive la vida y deja de joder. Buscamos salidas, apúntate en el centro la vida, revélate. Hago la tarea que no hice ayer. Gasto la paciencia que me cultivé, Curo las heridas que me causé, bajo la colina. No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 Cuesta abajo me lleva a la city, me gusta ir bajando viendo el graffiti, el dinero lo vuelve todo más difícil, la tierra más agradecida y mucho más fértil. Yeah. Yeah.